Hoy, en Tiempo de Misterio, vamos a hablar de transcomunicación con uno de los mayores expertos de este país, Carlos Gabriel Fernández. Carlos es técnico en electrónica, escritor y divulgador. Es uno de los investigadores del mundo del misterio más respetados de España. Es autor de centenares de artículos y reportajes sobre fenómenos insólitos. Colaboró durante nueve años en el mítico programa Milenio de la Radio Galega. Fue guionista del programa Mundo Misterioso de la Televisión de Galicia y documentalista de Misterios sin Resolver en Telecinco, además de colaborar en numerosos programas de radio y televisión. Lo ha hecho también en revistas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia y Enigmas, entre otros. Es autor de los libros 50 Lugares Mágicos de Galicia, Nos Vemos en el Cielo, Voces del Más Allá y Santos Famosos, ...y otras extrañas devociones, entre otros. Actualmente, junto a Miguel Pedrero, conduce Milenio, un nuevo programa de la televisión de Galicia, los martes por la noche. Así que amigos, es un inmenso placer poder charlar hoy en Tiempo de Misterio con Carlos Gabriel Fernández. Bienvenido Carlos a Tiempo de Misterio... Estamos muy, muy, muy contentos de tenerte aquí entre nosotros. Hacía mucho tiempo que quería entrevistarte y espero, bueno, que nos lo pasemos bien hablando de un tema que nos apasiona, que es el mundo de la transcomunicación. Sí, sí, encantado. Muchas gracias por la invitación. Si te parece, Carlos, me gustaría que me contaras un poco cómo nace tu curiosidad por el mundo del misterio. Hombre, eso eh, tendría que hablarte de, de, ya desde la niñez, ya eso muchos años atrás. Mi, mi interés cuando era pequeño era en los viajes espaciales, el, el, el mundo de la astronáutica. astronautica, esto, me devoraba todos los libros, me devoraba cuando tenía no tendría ni, ni 12 años, 11 años, cuando aterrizó la Viking en el planeta Marte, yo me veía todo el periódico, todas las crónicas de eso, ¿no? porque... Era, era, era un friki ese tema, ¿no? Lo, lo leía todo. Pero también en revistas que había alguna en Buenos Aires, alguna de ovnis, ¿no? Y entonces, pues eso, como relacionando el tema ovni con extraterrestre, pues también me, me gustaba. Y así empecé, después con un grupo de amigos allí, pues comenzamos a investigar, a, a entrevistar gente, a hablar, a documentarnos el tema y después cuando vine aquí a España, pues digamos que me interesé también por otros temas relacionados con la parapsicología, pero nunca, eh, o sea, sí, sí he visto cosas raras en el cielo, pero no fue eso lo que despertó el interés. Yo nací en Buenos Aires, luego vine aquí con 23 años, y, y aquí pues me interesé por otros, por otros temas también relacionados con la parapsicología, entre ellos la transcomunicación, pero esto vino bastante después, porque bueno, no me interesé, pero experimentar poca cosa anteriormente al a cuando comencé realmente eh, comenzamos un grupo de personas a realizar una experimentación de, de cosas. y por otra parte como yo siempre eh, bueno yo siempre fui eh, estudié electrónica eh, estudié electricidad todo todo lo que he estudiado tanto en, el, en la primaria en la secundaria como después dos años que hice en la universidad estaba relacionado con la electrónica entonces, el fenómeno de la transcomunicación, como tiene que ver con los aparatos electrónicos, pues me interesó doblemente, ¿no? Obviamente. Eh, es un tema que en el que yo entré mucho más escéptico de lo que ahora, pero que eh, quiero mantener ese, ese ese sano escepticismo para para, bueno, para mantener, digamos, un poco la, la cordura en todo en todo este tema en el que hay muchas cosas hoy en día que... Bueno, se dan por transcomunicación que no lo son, ¿no? ¿Cómo podríamos definir o cómo definirías tú lo que es la transcomunicación instrumental? Bueno, eso es algo que, que es una palabra que eh, definió Ernst Koski y que le llamaba transcomunicación instrumental, digamos, ese eh, contacto con el otro mundo a través de aparatos eléctricos, electrónicos, eh, para diferenciarlo de otros métodos que eran relacionados con la sensibilidad humana, con la mediunidad, ¿no? Eh, abarca, por supuesto, muchos eh, todos los aparatos electrónicos, especialmente los aparatos que utilizamos normalmente para la comunicación entre nosotros, que parece que cada vez que sale algo nuevo, cada vez que los aparatos evolucionan, es, digamos, este contacto se va, adaptando ¿no? a cada una de las nuevas tecnologías que van surgiendo. Esa, eh, transcomunicación Instrumental es algo muy amplio, eh, porque bueno, lo más conocido es obviamente lo de las psicofonías, luego eh, a través de las radios o en los teléfonos, hay, bueno, hay eh, muchos muchos medios en los que se, de contacto. ¿no? Una pregunta, ¿se le puede denominar a la transcomunicación también espiritismo electrónico o es otra cosa? a mí no me gustaría usarlo no me gusta usarlo porque el espiritismo eh, está asociado a una doctrina no es decir a toda una, una, una doctrina dictada por los espíritus sobre todo la de Alan Kardec no que es la, la más conocida hay otras corrientes de espiritismo otras muchas no pero hay otras como el espiritualismo no que en el inglés que tiene algunas variantes pero eh, yo no no lo llamaría así por ...porque está asociada a una doctrina. Esto es algo, cómo te puedo decir... Eh? Eh, ...la transcomunicación es algo accesible a todo el mundo... ...sin necesidad de, inter sin necesidad de intermediarios. Es decir, creo que cualquiera puede acceder a, este, a, este, a estos métodos... Eh, a obtener resultados sin necesidad de tener... Un, ...una persona que tenga una sensibilidad especial... O, ...o que sea médium. Pero en cambio, cuando uno analiza los mensajes... ...que han conseguido los grandes transcomunicadores... No difieren mucho de otros mensajes que se pueden conseguir con una mesa parlante, en estado de trance, con la ouija, porque son mensajes que hablan realmente de, de espiritualidad, de, de más allá, de, del bien y del mal, ¿no hay una cierta relación entre todo eso? Sí, sí, sí, sí, hay, pero no hay, no hay eh, o sea, eh, lo puedes llamar, volviendo a la pregunta anterior, lo podría llamar un espiritismo electrónico, pero no espiritismo como, un, como una doctrina sino como un medio de contacto como un, esta, y luego el, el, los mensajes que salen a través de la transcomunicación eh, por lo menos los mensajes digamos más contundentes, los que obtienen los grandes transcomunicadores y muchos medios en, mediums en el mundo se parece más a, um, el espiritualismo inglés y al espiritismo de Alan Kardec ¿no? es decir ahí hay un concepto el mundo es un mundo siguiente que hoy en día se relaciona con otras dimensiones ¿no? y no un, un sistema de reencarnaciones como, como el, el que propone Alan Kardec. ¿no? O sea, esa quizás es la, la diferencia más evidente. ¿Los mensajes que consiguen los grandes transcomunicadores, hay diferencias o suelen hablar de lo mismo? la verdad es que la, las preguntas suelen ser siempre las mismas, ¿no? O sea, porque claro, cuando, si estableces un contacto y ese contacto es bueno, es fluido, aunque esto, claro que nadie se piense que esto es encender una radio y ya te hablan, ¿no? O sea, hay días que no funciona, hay días, y hay meses que no funciona, es decir, que no, no es un contacto así como, como, como encender una radio de radio aficionado, no, no es así, ¿no? Pero... Eh, sí, que, sí, sí que es verdad que la, eh, normalmente se preguntan las mismas cosas, ¿no? Las preguntas que tú le harías a alguien que le supones que está en, en, el, en el mundo de donde viven los fallecidos o una persona fallecida, ¿qué le preguntarías? Pues le preguntas siempre los mismos, entonces las respuestas van siempre en esa línea. Pero también es verdad que eh, estamos hablando de un contacto a través de medios electrónicos y muchas veces lo que se pregunta o las indicaciones que se dan están relacionadas con la con el propio medio de contacto, es decir, cómo, cómo mejorar ese contacto. ¿no? Y entonces a veces, claro, te encuentras con cosas que hablan de eh, temas puramente electrónicos, ¿no? de, de, de cómo mejorar o cambiar una ubicación o cambiar un, un determinado circuito electrónico para mejorar ese, ese contacto. ¿no? Eh, antes habéis mencionado la palabra medium, que probablemente no se necesite cierta mediunidad o no se necesita mediunidad clásica para establecer el contacto, pero en cambio eh, grandes contactados como Marcelo Bacci o Hans Otto-Konig eh, consideran que en ellos, por ejemplo, la, la mediunidad es importante. De hecho, Marcelo entraba en no entraba en trance, pero sí que tenía dotes mediúmnicas, que él, él lo reconoce, incluso su mujer sí, sí que entraba en trance, Marina, y, y Connie, pues, entra en estados también autohipnóticos o de meditación importantes, sí. y, y otros como, como los del Spiritcom, ¿no?, que también utilizaron a médiums y tal, entonces, sí. pero claro, luego tenemos casos como, por ejemplo, Anabela Cardoso, que ella no considera que sea medium sí. o, o sin eso Darnel, ¿no?, entonces, Tú cómo lo ves eso juega realmente un papel importante no es depende del caso no eh, supongo que habrá alguna característica especial eh, relacionada de la, de la relación digamos persona máquina no para que se establezca ese contacto eh, no creo que sea lo mismo que la mediunidad, o no o no lo sé vamos es un tema eh, que es difícil es difícil definirlo no es decir es difícil saber si realmente eh, hay qué, qué es un medium, qué es lo que tiene un medium para, para que sea efectivo, para que establezca ese contacto, pues, y qué es lo que tiene un buen transcomunicador, un transcomunicador que consigue buenos resultados para que esos resultados sean. Claro, es que es difícil saberlo, eso no, sí. no, no podría responder esa pregunta. Lo que sí que sabemos es que no todo el mundo consigue una transcomunicación bidireccional de pregunta a respuesta. Luego, ¿tendría que haber algo ahí que tengan esa, esas personas, esos investigadores, y que no tienen otros? Posiblemente, pero eso, eso, eso es uno de los grandes grandes eh, temas pendientes ¿no? de, de la investigación en la transcomunicación, porque obtener un fenómeno, eh, no te voy a decir que es fácil, pero que está, es relativamente accesible. Pero luego hay, hay una serie de, de experimentos que yo siempre digo que están pendientes, ¿no? eh, es decir, ¿cómo es que se produce, cuál es el mecanismo que se, eh, por el que se produce todo esto? ¿no? Eh, esa comunicación, eh, ¿es un, una psicofonía, es un fenómeno acústico que entra por el micrófono o es un fenómeno eh, radioeléctrico que entra en alguna parte del circuito electrónico o, o es otra cosa, ¿entiendes? O, es, o es el altavoz que se mueve, eh, con un fenómeno psicoquinético? Es que no lo sé, es que... Ese es el, el, uno de los experimentos pendientes, creo yo, en la transcomunicación. Para eso es necesario construir un equipo y construir un, un aparato especialmente diseñado, ¿no? que pueda monitorear todo, todas esas cosas y realmente saberlo. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. ¿Cómo y cuándo, te quería preguntar, se grabó la primera psicofonía? Bueno, esto es un, un, una cuestión más que nada histórica. Eh, hay un antropólogo ruso, ucraniano, Vatelmar eh, Bogras, que, eh, encargado por la Asociación eh, de Americana de Historia, lo que lo no traduzco bien, eh, realizó una investigación en, en Siberia con la tribu de los Chukchi. Entre las muchas cosas que recogió, yo tengo su libro, recogió mucha, muchas cosas, pues los cantos chamánicos, eh, y además de, de, de lo que era, eh, estamos hablando de 1901, eh, aqu en aquella época las únicas grabadoras eran las que había inventado Edison, que era, no eran ni siquiera eléctricas, eran un rodillo de cera eh, con una trompeta en las que bueno, quedaba registrada en, en ese rodillo de cera las, las voces. Una, eh, según él cuenta, no en su libro, pero sí en un estudio que, que publicó también en una revista científica, en, en una de esas grabaciones que hizo noventa y tantas, queda registrado un, con una invocación que hacen los chamanes a los espíritus, quedan registradas unas voces que no se escuchaban en, en su momento, que no se escuchaban en el momento de la grabación, y la que eh, eh, incluso a veces parecían incluso tapar la voz del, del propio chamán. Pero sí te lleva a pensar de que ya en la primera aparición de aparatos electrónicos, recordemos que en 1901 era una época eh, dorada del espiritismo, no la, el espiritismo pues, estaba muy en boga, pues ya la tecnología que iba surgiendo pues, ya se iba adaptando a ese tipo de, de contactos, ¿no? de, con, con, aparentemente con el, otro, con el otro lado. Luego... Vinieron muchas otras cosas, con la aparición de los teléfonos también, con la aparición de las grabadoras, por supuesto, las primeras aquellas de hilo, que era un hilo de alambre muy frágiles también, entonces en aquellas también los padres Gemelli y Armen, en, Reti. en Italia también habrían tenido esas primeras voces psicofónicas, en que las voces van siguiendo, digamos, la evolución de la tecnología, Luego voces extrañas han aparecido en todos los aparatos los aparatos los de radio, en, en todos. O sea, el, el propio Marconi dice que que tuvo que registró voces cuando nadie tenía radios. ¿no? O sea, cuando él digamos se le atribuye la invención de radio, luego hay otra mucha gente que se atribuye la invención de la radio. ¿no? Pero en esa época, lo cierto es que nadie tenía una radio, ¿no? porque como, ni había mil horas de radio. Y, y, y el propio Marconi decía que había registrado, que se habían escuchado en, en su emisora voces, de, voces humanas, ¿no?, como humanas. Es decir, que hay, hay, digamos, un fenómeno que está ahí como esperando que la tecnología se desarrolle. De hecho, hoy en día se consiguen psicofonías grabadas digitalmente, que no dejan de ser bits, cuando antes utilizaban cintas, ¿no?, que, que el fenómeno se adapta a la tecnología actual. Sí, sí. Bueno, de todos modos, eh, pequeño matiz, eh, la, la, la grabación digital tiene una parte analógica, ¿no? O sea, todos los micrófonos son analógicos, ninguno es digital, ¿no? O sea, transforman la vibración del aire, que es lo que produce la voz, en una eh, señal eléctrica equivalente. Luego se digitaliza, ¿no?, en el propio aparato. El, Digamos que la, las grabadoras eh, son digitales el método de registro de la voz pero eh, tienen siempre una parte analógica, ¿no? que es la, un, un micrófono y un preamplificador. Carlos, ¿has grabado alguna vez una psicofonía que te haya impactado? En psicofonías en varias ocasiones. Pues, mira, yo, eh, en 1997 eh, comenzamos un grupo de personas, tenemos cinco en un principio en la zona de Vigo, donde vivo yo, en el área de Vigo. Estaba Anabela Cardoso, que eh, aún sigue experimentando. Ahí había otras, otras tres personas más que, bueno, finalmente desistieron. ¿no? Eh, en esas primeras eh, sesiones de experimentación que le hacíamos una o dos veces por la semana, eh, obtuvimos en numerosísimas ocasiones eh, botes psicotrópicas, Hasta que un día, experimentando una vela sola en su casa, porque, digamos, todo el equipo estaba en su casa, porque tenía la mayor disponibilidad de espacio y de lugar eh, tranquilo para, para realizar los experimentos, pues allí empezaron a salir eh, por las radios que había de fondo, como un ruido blanco, las ¿no? radios desintonizadas, empezaron a hacer las voces directamente. Pues, eh, allí bueno, hubo una serie de circunstancias, eh, ella tuvo que irse a vivir a, a, a Francia, yo empecé a trabajar en un periódico y esto me llevaba muchísimo tiempo, y eh, digamos que ella experimentó o siguió experimentando ella sola prácticamente pero bueno, yo estuve en numerosísimas ocasiones en, en sesiones de grabación y en, en, en las experimentaciones de ella también Anabella uh -huh. Cardoso, tengo entendido que fue diplomática portuguesa y uh -huh. eh, bueno, una de las máximas autoridades especialistas en transcomunicación que hay en el mundo y ella la forma de, de obtención de las psicofonías era conectando varias radios en la onda corta y aparecían por ahí las voces. Sí, claro. Eh, no te cuenta, cuando, cuando nosotros empe empezamos esta experimentación, ella traía eh, mu muchos libros, sobre todo en portugués, que es una lengua que yo leo muy fácilmente, no algunos en francés, eh, eh, los de inglés también los puedo leer, eh, los que hablaba de numerosísimos experimentadores. Y, y una de las técnicas que se utilizaban normalmente era eh, la de las radios desintonizadas como una como de especie de ruido blanco, ¿no? Eh, de hecho, los, los pioneros en la divulgación de las, de la, de las, y la experimentación de las psicofonías utilizaban radios desintonizadas, ¿no? Como eh, Jurgenson y Ives, por ejemplo. Pues nosotros utilizábamos eso probamos muchas cosas, ¿eh? eh no, no siempre utilizamos lo mismo y no era una cosa constante, ¿no? Pero eh, había dos o tres radios... Eh, a válvulas desintonizadas, son radios antiguas, que eh, utilizamos como ruido de fondo. Incluso una radio que yo había modificado para que no captara ninguna emisora, sino que fuera un, una banda amplia, lo que se llama, que no, de, no sintoniza una, sino todas a la vez. Entonces el resultado es un sonido como el ruido blanco. Eh, ese era el ruido de fondo, pero utilizamos, experimentamos con otras muchas cosas. Eh, con otros ruidos, con en música, con, con eh, pitidos de, de, de temporizadores, estos electrónicos, bueno, con, con muchas cosas como ruido de fondo. Y una cosa curiosa es que siempre salían eh, cuando eh, cuando estaba, estaba el ruido en su en su, máximo, en su máximo volumen, es decir, que muchas veces las voces salían como superpuestas al ruido, como si... Esa es una especulación, claro, como si, como si se aprovecharan de ese ruido, lo reciclaran o lo utilizaran de alguna manera para modular las voces. ¿Eras, ¿Erais capaces de escucharlas en directo o era luego en la grabación? No, no, no, eran en voces psicofónicas, es decir, las escuchábamos luego de cuando, cuando rebobinamos las cintas, en aquel momento solo había cintas, y, y se escuchaba la en eh, la, la voz en sobre la en la grabación misma no directamente eso vino después eh. has tenido la oportunidad de analizar alguna psicofonía sí eh, eh, sí pero eh, me considero que no, mis conocimientos no son lo suficientemente buenos como para analizar una una psicofonía de verdad no por qué porque hace falta un un software muy bueno eh, es ideal tener un software que reconstruya el tracto vocal y que con eso puedes saber si es una voz humana o es alguna otra cosa, porque hombre, al oído siempre te puede parecer, por ejemplo, hasta cuando hablan los loros, pues te parece, puede parecer que es una voz humana, pero no lo es. ¿no? Entonces, eh, analizar una voz requiere unos conocimientos y un software muy complicado que yo no lo tengo. ¿no? O sea, puedo hacer un análisis hasta con mis limitaciones pero no un análisis bueno, ¿no? o sea, no puedo comparar voces, no puedo eh, incluso definir si una voz es humana o no, es bastante complicado y más si es una voz psicopónica, cuando, que suelen estar muy o ser, o ser muy débiles o ser muy enmascaradas en, en ruido, ¿no? lo cual dificulta todo, todo el proceso de análisis. ¿no? En el caso de las voces de Anabela Cardoso, ¿también fueron han sido analizadas? Ana Bela tiene muchísimas, ¿no? Sí que algunas voces de ella han sido, han sido analizadas, sí. Eh, algunas por Daniel Gulá y otras por, por otras. Hablando de las investigaciones que hay sobre el mundo de la psicofonía, investigaciones más científicas o más técnicas, aparte de que con Raudit ya se, ya se experimentó un poco más a nivel técnico y científico, pero me gustaría que me hablaras del experimento que se hizo en la Universidad de Vigo eh, por Anabella Cardoso. No sé si tú estuviste también ahí metido. Yo lamentablemente no pude estar porque bueno, no vivo de esto como tú. Lo <risa> vimos tenía que trabajar. no, ir al horario que yo, yo no, no, podía, no podía estar. Eh, no sé se hizo en la Universidad de Vigo pero bueno, la Universidad de Vigo no participó. Digamos que la Universidad de Vigo prestó las instalaciones para que se realizara este experimento que eh, fue en una cámara semi-anecoica es decir, una cámara que, eh, para entendernos fácilmente, que no eh, minimiza los rebotes de las ondas de en las paredes, como puede, al contrario de lo que puede haber en cualquier habitación de, de paredes de cemento, ¿no? o sea, eso está minimizado. ¿no? Y además pues, tiene un determinado aislamiento no para que no entren eh, ondas eléctricas de fuera. Y ahí se hizo una parte de los experimentos y otra parte se hizo en un estudio profesional de grabación, donde... Un estudiante eh, donde graban sus eh, grupos de música, una, una, un recinto totalmente acústicamente aislado del exterior, aunque está en la ciudad de Vigo, estaba eh, eh, acústicamente aislado. ¿no? Y la supervisión de, de este experimento, de los experimentos, también en, en la supervisión estaba un ingeniero de electrónica que es muy conocido en el mundillo, de, de la, fue el que diseñó ambas, ambos recintos, ¿no? que es Philip Newell que incluso el, sus libros se estudian como, como eh, para, para el tratamiento de los estudios de grabación, ¿no? de cómo de cómo construir unos estudios de grabación. Pues eh, allí las, pues las condiciones eran todas controladas, y aún así pues, sí, se, se, se registraron algunas voces, no grandes voces espectaculares, pero sí unas voces contundentes y claras, en las que, se, en las que bueno, inequívocamente no pueden ser de otra manera que voces psicofónicas. Eh, me encuentro muchas veces, cuando me envían psicofonías y, y muchas que escuchas también por la red, que el fenómeno de la pareidolia, que me gustaría que lo explicaras, eh, hace que muy pocas se puedan dar como, como válidas o ¿no? entendibles. ¿Puedes explicar esto de la pareidolia y por qué se produce este fenómeno? Sí. Así, bueno, es como una ilusión sensorial, ¿no? Es decir, te puede parecer, el ejemplo que ha del loro es muy ilustrativo, o sea, un, un loro te puede parecer que repite una palabra, pero no, eh, si la analizas no es una voz humana, es es, un, es una es un, es algo diferente que el cerebro interpreta como una voz humana. ¿Y por qué? Porque eh, el, el cerebro humano está adaptado a escuchar voces muy diferentes, en muy diferentes tonos, cada voz diferente, cada cada voz, de, la voz de cada persona es diferente, tienen unos, unos matices distintos. Y, y eso, la, el, el, el, digamos, el cerebro tiene esa facilidad de adaptarse a entender eh, las voces, aunque las hablen diferentes personas. De hecho, a las máquinas les cuesta mucho más. Eh, de hecho, un, que una máquina reconozca una voz, si sí puede reconocer su voz tu voz, sí, mejor si previamente le dices algo pero si no es mucho más complejo, ahora. ahora sí, con el paso de los años, se han desarrollado tecnologías y las máquinas van aprendiendo, pero es muy complicado, ¿por qué? Porque el cerebro no tiene esa plasticidad que tiene el cerebro para adaptarse y entender, eh, completar esos huecos o completar esos vacíos. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es el problema? Cuando una voz está con un ruido complejo, por ejemplo, un, una moneda cae al suelo, la grabadora tiene, eh, está todo en silencio, y la grabadora tiene un sistema de amplificación de voz automático, que prácticamente todas las tienen, incluso las de cinta las tienen, tienen que es que cuando está todo en silencio, amplifica más, amplifica más, amplifica más, por ahí un ruido de una moneda al caer, el de, el de tu vecino si estás experimentando en tu casa, eh, por, posiblemente no lo escuches, pero la grabadora sí, ¿no? Y eso te puede llevar a una ilusión sensorial, una paraidolia, en el que crear, eh, escuchar una voz psicofónica cuando no lo es, ¿no? o sea, cuando es algo que podría tener una explicación perfectamente normal. Eh, yo creo que habría que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? porque eh, si quieres estudiar una, psicof una psicofonía o la transcomunicación en general, no sería pues tienes que eh, plantearte de que cuando vas a grabarlas, entonces pues hay que tener todas las, las precauciones más, ¿no? Para no engañarte a ti mismo, para no obtener una falsa psicofonía. Un sí, falso porque te positivo, encuentras ¿no? que muchas veces cuando te envían, que a ti te ha pasado un montón de veces, te envían psicofonías y te dicen lo que dicen, lo que el autor de la psicofonía cree que dice, claro, ya te condicionas mentalmente y hasta tú puedes escuchar eso, ¿no? Sí, sí, y, y, y incluso más, o sea, eh, después te dicen otra cosa y vuelves a cambiar, ¿no? Y vuelves a cambiar. ¿Por qué? Bueno, la mayoría, en, en la mayoría de, la, de la, del contenido, digamos, de una de una voz humana, la mayoría son las vocales, ¿no? Pero las vocales no son cerradas, no todas las pronunciamos igual, más o menos igual, pero no todos igual, y mucho más si es otra lengua, no si es una lengua extranjera. En cambio, las consonantes, que tienen una mínima energía dentro de lo que es la estructura de una palabra, claro, esas son más complicadas de, de comprender, hay que tener el, el oído muy muy afinado y escucharlo en las mejores condiciones posibles, ahí sí que hay que tener el mejor equipo posible para reproducir una psicoponía y, y tratar de no, no equivocarse, ¿no? Y llegar Mira, yo, estas cosas se hacían hace muchos años, pero bueno, parece que hoy en día, pues, no lo sé, eh, Hans Bender, en el libro ya para La parapsicología y sus problemas, que está traducido así acá al castellano, con ese nombre, tiene toda una investigación que me parece genial sobre las voces de Jürgensen, ¿no? Y él ya tomaba todas las precauciones cuando hacía una, una, una grabación psicofónica en presencia de Jorgensen con todos los presentes, pero había algo mu mucho más esclarecedor, que él eh, eh, daba las, las voces a los ingenieros que eh, eran capaces, de, siempre que se podía, reconocer las palabras que se estaban diciendo por la estructura, de la, de, digamos, por los oscilogramas, por, la, por, la, por el contenido que había en cada, en cada voz, o sea, o sea, con un análisis electrónico, sabían reconocer qué es lo que se decía en la voz. Esto en tiempos de Vender era complicadísimo. Los oscilogramas eran sacarle una foto, una pantalla... Cuando estaban, en determinado momento era complicadísimo. Hoy en día eso, cualquier programa de sonido lo tiene. Entonces, si tuviéramos los conocimientos necesarios, y claro, si la psicofonía es, tiene una calidad mínima, podríamos reconocer la palabra objetivamente. Es decir, qué es lo que se está diciendo objetivamente, inter, independientemente de las interpretaciones que pueda dar el cerebro. ¿no? De las pareidolias. Y si es una voz humana, claro. Cuando... Comunicamos, transcomunicamos, ¿con qué estamos contactando? lo que me gustaría saber con contundencia. Es que me gustaría saber con contundencia. Claro, hay personas que lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, porque en la mayoría de las ocasiones ellos se identifican como personas fallecidas y hay personas que lo tienen clarísimo. Yo como tengo esa mentalidad técnica. Así, pues no, no te puedo dar una respuesta contundente porque no lo puedo probar. Entonces, ¿Sabes? Yo le, no sé si te lo escuché a ti en un programa o fue a otro especialista hablando de Hans Bender, que creo que él experimentando eh, llegó a captar psicofonías pero que eran realmente mentales, ¿no? Una proyección psíquica. Sí, bueno, Hans Bender era partidario de, de, de esa hipótesis psicokinética, no es decir, que era la propia mente del experimentador la que la que provocaba ese fenómeno. Luego, claro, eh, la mayoría de los experimentadores no son partidarios de esa, entre otras cosas, porque dice que estoy hablando conmigo mismo, o sea, yo me estoy respondiendo a mí mismo, ¿no? es una cosa un poco letal. De, de eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, y vuelvo a lo de antes, es necesario que experimento para saber cómo, cómo, se, cómo es la, eh, digamos, la generación física de la psicofonía. ¿Cómo se, físicamente hablando, cómo es que se produce, porque eso podría dar una respuesta. Luego, eh, al hilo de eso, eh, eh, el, eh, Alfredo Bonavida, fue eh, catedrático, catedrático de electroacústica y un gran eh, entusiasta de, de, de, de estudiar el fenómeno psicofónico, también era partidario de, de, la, de esta hipótesis psicoquinética, es decir, que de, las psicofonías podían inducirse provocarse. Y él dice que, me contaba una vez en su casa hace muchos años, que eh, él eh, hizo un experimento con sus alumnos en el que, en el que lo, eh, llegó en una ocasión a, a, a grabar esa psicofonía que todos estaban pensando en una misma palabra, ¿no? Bueno, claro, es, estas cosas, tanto, tanto de un lado como de otro, habría que repetirlas, ¿no? Y no es que estemos desconfiando de nadie, sino que es así como se evoluciona en la ciencia. ¿no? Es decir, todos los experimentos hay que repetirlos, ¿no? eh, hay que repetirlos y, y, y deberían dar los mismos resultados para darlos como buenos. ¿no? Eh, me gustaría hablar de mmm, varios transcomunicadores, pero voy a empezar por uno de los grupos de experimentación que fueron más conocidos en el mundo, que es el famoso grupo de Luxemburgo, eh, coméntame qué, quién había ahí, qué hicieron y por qué es tan importante este grupo de Luxemburgo. Bueno, era, eh, eran pocas personas, eran eh, Maggie y Jules en un matrimonio, Maggie y Jules Arfija que eh, digamos, yo creo que eh, obtuvieron los resultados más espectaculares de todos los que de todos los que se conocen, ¿no? Porque eh, había ahí eh, Imágenes, había voces, había eh, eh, textos y grabaciones de voz en ordenador. Hubo muchos, eh, digamos, en la, eh, sobre todo en la década de los 80, ellos eh, eh, tuvieron toda una, una amplia variedad de, de estos fenómenos. Eh, incluso eh, había mucha información, ¿no? una información muy concreta que algunas se comprobaron con otros comunicadores, otras no. Eh, esto hoy en día no sé exactamente si, si siguen obteniendo resultados o no. Eh, yo no los conozco personalmente, los, los pocos así conocidos que, no, que no, no he podido conocer eh, personalmente, ni tampoco estuve nunca en, en, en, en Luxemburgo. Eh, sí he hablado con mucha gente que estuvo ahí, eh, eh, con, con personas que... Eh, alucinaron con los, con los fenómenos que allí se producían, ¿no? Eh, ya me eh, otras eh, personas no, no demasiado conocidas, como Irma Weizen, eh, que eh, incluso las voces le hablaron en un dialecto local finlandés, por ejemplo, eh, que de fenómenos eh, espectaculares, ¿no? Y luego, claro, eh, eh, no sé si desaparecieron o por lo menos eh, ellos guardan guarden un silencio porque no mantienen prácticamente contacto con nadie de hoy en día. Hablando del grupo de Luxemburgo, saltó hace años la polémica de que muchos de las, de las psicofonías, de los textos transcritos de las psicofonías, tenían paralelismos asombrosos con alguna obra ya escrita de ciencia ficción de, de Philip José Farmer, El mundo del río, se titulaba... Y también habían otros textos que eran clavados o sacados de, de un libro titulado Diálogos con el Más Allá, de Carl Heinz. También hubieron transimágenes, psico, psicoimágenes, que sí, pertenecían sí. a imágenes o fotos eh, reales que habían existido, ¿no? Habían coincidencias sí. asombrosas. Esto da a pensar a muchos escépticos de que podríamos estar ante un fraude. Mm, ¿Qué opinión tienes al respecto? Es necesito pensarlo, o sea, es decir, no, no, no lo sé, he, he recibido, no los conozco personalmente ni he podido ver su, su trabajo personalmente, pero evidentemente ese tipo de cuestiones que pasen a cualquiera, que le han pasado a otros, a otros transcomunicadores también, o sea, ese tipo de, de, de digamos, de copias o de textos y imágenes que, que son de de otro que, que son conocidos o que, está, o que es, incluso están publicados eh, pues eh, es interpretado en el mundo de la transcomunicación como, como digamos un ahorro de energía o un ahorro de tal bueno no lo sé yo en, en, ese tipo de cosas yo no, no puedo poner la mano en el fuego por eso porque lo desconozco no yo sí he recogido eh, eh, informaciones a favor, informaciones en contra de, de, de, de este matrimonio. Yo, de, de lo. Sé porque me vas a preguntar por, otra, por otras personas? Yo, que lo único que puedo certificar que los equipos no están manipulados es en el caso de Anabela Cardoso, porque los pude ver. Porque yo estuve ahí en muchas ocasiones y los pude ver. Y los puedo comprobar y, y sé lo que hay. En otros, pues no he tenido la oportunidad. No he tenido la oportunidad ni con Bachi ni con Koenig, ni con, otros, ni con otros experimentadores. Pero lo curioso es que no solo sucedió, como tú has dicho, no con el grupo de Luxemburgo, sino que Marcello pues también tiene algunas oraciones que pertenecen a una película francesa, de, un doblaje de una película francesa, ¿no?, del Planeta de los Simios, Koenig... También tiene alguna psicoimagen que pertenece a algún documental. Incluso en el libro de Koenig también habla él sobre un contacto que tiene que es extrasolar y que también le dictó textos que podían existir en la realidad, ¿no? que pertenecían a una creo que a una escritora. Y otros grandes transcomunicadores pues que también ha habido réplicas. Eh, últimamente también con transcomunicadores nuevos que surgen ahora, pues también me he encontrado con ese mismo fenómeno. Entonces, podría ser que a, por el tema este del ahorro de energía o porque realmente accedemos a unos campos de información donde está contenido eh, todo, ¿no? como un registro acásico, y que a lo mejor de ahí es donde, como está contenido todo lo de la humanidad ahí, ¿no? todo pensamientos, todo lo que se ha creado, y que tiraran uh -huh. de ese registro, ¿no? es otra de las teorías que hay. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí, sí, de hecho eh, Ernst Huxley también apuntaba a esa posibilidad, ¿no? De que, de que fuera así, ¿eh? yo no lo sé, pero eh, desde luego esto, muy buena imagen no le da, ¿no? A, a, todo, a todo el fenómeno, ¿no? Porque claro, cuando tú presentas algo así y, y, y resulta que es un texto que es igual que un libro, que es igual que, o oh, esta imagen ya está publicada, claro, es, es que deberían saberlo los comunicantes de que eso no va a ser creíble, o por ahí ese es el, el medio, es que no lo sé, no lo sé ahí. Yo, por ejemplo, encontré, claro, a mí como escéptico que sí durante muchos años, esto pues me rechinaba los dientes, ¿no? Pero realmente empecé a cambiar, no solo al ver que en la mayoría de transcomunicadores sucedía, sino cuando conocí al italiano Marco Luzzato, que graba psicoimágenes con un procedimiento que él ha inventado, eh, ...diferente... Eh, basado en el método de Describer... ...pero con algunas diferencias... ...un aparato como los que inventa Konig... Y, sí. ...y él presenta siempre una imagen... ...lo que pasa es que él no lo oculta... ...porque a él le ha salido así... Claro. ...una imagen del medium italiano Gustavo Roll... ...que le aparece en una psicoimagen... ...y que es clavada a la portada de un libro... ...de Gustavo Roll... Su, ...la cara, ¿no? Entonces, él sí. me, me decía... dice ...es que yo esto... ...yo lo digo en las conferencias... ...mira, y además es clavado y encaja... Y me da igual lo que me digan los escépticos, porque a mí la psicoimagen me ha salido así. No voy a ocultarla. Claro, yo, cre yo creo que lo, que lo que se debería hacer es, si por lo menos eres consciente de que te ha sucedido eso, pues a lo mejor no ocultarlo, ¿no? Decir, oye, me ha salido sí, claro, así, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no. voy a hacer, no? Es que tú supones que te, que, te que, que te aparece o, o, o, o, digamos, recibes una información sobre un texto, con un texto. Eh, concreto y resulta que es una copia del, de, de, del, del mundo del río no, hombre. Te, te lo re, si, fueras, si fueras a hacerte un fraude lo reescribes porque o sea, te vas a exponer esta información que vas a publicar en un libro y todo el mundo lo va a ver y, y, y, y, no, y, no, y no, eh, es que alguien te va a pillar ¿no? o sea, entonces si tú quieres hacer un fraude yo eh, el, el, el, si quisiera hacer un fraude lo, lo cambiaría ¿no? ahora sí la verdad que esa idea de, de, del, del mundo del río es que y la, de, y la de toda la digamos de cómo es el más allá que, que dicen los, los, las comunicaciones de los hash, fifa y otros muchos es todo parte de, de todo un eh, base, se basa todo en una tradición espiritualista no que, que ya tenía ese concepto no del de mundo siguiente por ejemplo eh, por, por ver un libro eh, eh, anglosajón el de Ray Bradbury, crónicas marcianas, ya en, hay un capítulo en que, los, en que los marcianos se hacen pasar por personas fallecidas porque y a, lo, y a los que llegaban les resultaba normal porque así era, era, era, era su cultura, ¿no? así eran sus creencias anteriores. En fin, que eso está en muchas partes y en muchos libros de la literatura. Ahora claro, eh, si, eh, el, la pregunta es si tú vas a hacer un fraude, pues reescribe eh, el, el, el texto porque eso te van a pillar. ¿no? O sea... Sí, de, de hecho, incluso cuando no habían tantos medios electrónicos para grabar las psicofonías, y se intentaba contactar con el más allá a través de la mediunidad, también existen eh, textos replicados sí. por escritura automática de, a través de los medios, ¿no? O sea que al final volvemos a lo mismo. Si vas a hacer un fraude, pues sería muy muy tonto eh, copiar un texto que te van a pillar. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Vamos a hablar de una experiencia que creo que tuviste, que yo también la he tenido, con Hans Otto Me gustaría que hablaras de Hans Otto y qué experiencia tuviste. Yo estuve en Biesel durante dos días, en la, en la ciudad alemana, es donde hacía una... Una experimentación colectiva lo, lo, lo hace mucho Bueno, lo hacía mucho en aquel, por, por aquel entonces Frecuentemente, vamos, una o dos veces al año Por lo menos Y Pues había varias personas ahí eh, eh, eh, Grabando O sea, hacían sus propias grabaciones ahí eh, Había toda una parte Filosófica En, en esos dos días ¿no? entonces, Digamos, filosófica Metafísica, sobre sobre el contacto, sobre el más allá Y luego había una experimentación Y había eh, una de las experimentaciones Se utilizó un aparato que utiliza él Que construyó él eh, con luces ultravioletas bueno, Escribirlo sería bastante complicado eh, Y eh, si es verdad que estuvo, digamos escuchaba un ruido de fondo como muy mecánico Como muy eh, repetitivo y pasaron 20 minutos, él preguntaba y pasaron 20 minutos y no se escuchaba nada más que ese ruido mecánico. Y luego sí eh, se escucharon una serie de voces y que interactuaron con él y demás, una voz que parecía en un lugar que estar en un lugar muy con mucho con mucha reverberancia, ¿no? Con, como si era en un lugar muy amplio, ¿no? Sí. Bueno, ya la escuchaste. Eh. Esa grabación que hice yo ese día, pues, ruló por todas partes. La, la, la grabación está aquí, está hice yo en, en vídeo de él, con, con, de esa sesión. Y bueno, es que tampoco, yo no tuve oportunidad de ver, eh, de, de comprobar sus equipos. Era complicado, no solo por la situación, porque no me conocía. Eh, no iba, no, y además. Técnicamente también era bastante complicado. Eh, ahí no solo estaban su, sus aparatos, sino que tenía varias mesas de mezclas, tenía grabadoras, tenía unos, unos copios, no sé qué función tenía, pero bueno, tenía allí. ¿no? Tenía varios aparatos y era eh, muchos cables, Y eso me hubiera llevado horas mm, revisar eso. Y aún así no podría certificarlo con 100%, ¿no? Pero no, no había oportunidad de hacer eso. ¿no? Además, hay otro problema, que era la, la lengua. No, no habla alemán para nada. Y algo de inglés hablo, pero él también muy poco. Porque Connie, sí. por lo que tenemos entendido, lo que hace es fabrica los aparatos, porque él es físico en electroacústica, especialista en electroacústica, que lo fabrica sus aparatos que además... No tiene mucha lógica cuando lo analizas a nivel técnico porque también se basa en lo que le dicen las entidades y lo que y en sueños, ¿no? Para fabricar esos sí. tipo de aparatos. ¿Y tú crees que sí. eh, al igual que sucede sí. con, con Bachi o sucede con Koenig, eh, si alguien utiliza, porque eso también nos lo preguntan mucho, ¿no? Si alguien utiliza la radio de Bachi o alguien utiliza los aparatos de Koenig, ¿obtendrían esos resultados? ¿O es que están eso hecho a medida al psiquismo de de ellos es muy, es muy probable que sea su segundo yo claro, no lo, no lo puedo saber al 100% ¿no? pero eh, sí que sé que eh, Connie eh, construyó aparatos de los suyos para otras personas y no sé qué resultados tendrían ¿no? con, con ellos no, no lo sé pero claro, posiblemente estén adaptados a su eh, como pasó con el Espíritu el Espíritu pasó y eh, tenía un tiempo de vida y aunque construyas hoy en día un Spiricom, pues, seguramente no funcione. ¿no? ¿El Spiricom se fabricó por un periodo limitado de tiempo o es que dejó de funcionar de repente? ¿Sabes lo que sucedió con...? con la máquina. Eh, no puede funcionar. Él, él, él, era había un único comunicante que, que era un, un, un ingeniero electrónico aparentemente fallecido y ya le advirtió de que eso tenía un tiempo limitado de vida, ¿no? o sea que esas comunicaciones podían ir en un tiempo limitado. Eso es lo que lo, lo que dicen las comunicaciones. ¿no? Claro, eh, los planos del espíritu ¿no? están disponibles. Se puede caer, cualquiera puede construir un espíritu que te funcione eso, o sea, es otro aparato que no tiene ninguna lógica. Tú cuando hablas un, de un aparato de comunicación, eh, entre nosotros, entre los humanos, tiene una estructura, un emisor, un receptor, tiene una estructura, un micrófono Eso no tiene esa lógica, ¿entiendes? No, no, tiene, no tiene esa estructura lógica de un aparato de comunicación. Aparentemente tiene esos resultados. No, no, pues, bueno, vuelvo al principio, habría que hacer experimentos muy concretos para eso. Es el tema pendiente. Te quería hablar eh, de otro de los grandes transcomunicadores que falleció la noche del 14 al 15 de julio de este año, Marcelo Bacci. ¿Qué importancia ha tenido Marcelo Bacci en la transcomunicación? Quizás uno de los más conocidos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sin duda, es uno de los grandes eh, transcomunicadores y la verdad que en Groseto no estuve, bueno, aquella sí, cuando fue a Ana Bela Cardoso me dijo de ir, yo vi todas las posibilidades, pero bueno, por trabajo, por un trabajo, no podía, no podía, no, podía, no pude asistir. Sí, conocí a Marcelo Bacci cuando fue, una, uno de los dos congresos que se hicieron aquí en Vigo de transcomunicación que, que él estuvo. ¿no? Eh, pero no te puedo decir nada más porque, bueno, o sea, técnicamente hablando, no te puedo decir nada más. Eh, los resultados son eh, en algunos casos espectaculares. no Y hay hay un, hay algo importante en toda la trayectoria de Bachi: en, en pocas veces se habla que la, las voces sí fueron analizadas de él. Fueron realizadas por, por ingenieros en, eh, eh, italianos Y que eh, de, de, de, su, digamos, de esas voces recogidas Algunos fragmentos Se hizo un, una, una comparación muy interesante Que hizo Daniel Ublá Que eh, realizaba peritajes para, para el, el juzgado de Bolonia De comparación de voces e imágenes En las que... Eh, pues una voz de una misma persona aparentemente registrada por la voz de Bachi, por las radios de Bachi, y las que tenía guardada su padre, el, Lensi, el padre de Chiara Lenzi, pues eh, aparentemente tenía una similitud del 95%. Ahora vamos a escuchar la voz de Chiara en vida. No, no contento, no no. A continuación escucharemos las psicofonías de Chiara grabadas por Marcelo es bastante difícil, ¿no? porque eh, muchas veces pues, la voz ¿no? es, viene muy deformada o viene muy desfigurada como para realizar una, una, un estudio que pueda eh, servir de, de un peritaje. ¿no? O sea, eh, leí en tu libro, en el capítulo dedicado a Marcelo Bacci, que en el 2004, que estuvo también Anabella Cardoso en una de las investigaciones que se le hizo a Bachi, y que hubo un momento que Bachi incluso desconectó eh, la radio de válvulas de, de la corriente, y durante un mm. par de minutos o así siguieron las voces saliendo. <risa> Entonces, ahí se complica un poco más, es de decir, donde el mecanismo, la voz es, es electrónica, es en el circuito de la radio, es fuera de, como los antiguos mediums que sal, salían de una trompeta hueca... Claro, sí. cuando intentamos establecer una línea de investigación en concreta, luego resulta que hay excepcionalidades que te rompen esas reglas y esas líneas de investigación... Entonces, parece como que el fenómeno es muy esquivo, ¿no? Sí, el fenómeno es difícil de... de o sea, para nuestra comprensión, desde luego, es muy difícil de captar. Eh, la, por ejemplo, las radios a válvulas, aunque tú las apagues, eh, tienen un, una respuesta, un tiempo de respuesta, ¿no? Tienen un tiempo de respuesta porque las válvulas funcionan por el calor que se genera y ese calor dura, ¿no? Y además, eh, pues llevaban aquella radio llevaban unos condensadores muy grandes para, para filtrar, digamos, la corriente alterna y, y alimentar la radio, y eso tiene un minuto. Pero, claro, estamos hablando de algo que supera eso. Y mover una radio a válvulas, mover, el, o sea, la energía que consume una radio a válvulas es mucho mayor, pero mucho, mucho mayor que la que necesita cualquier radio de transistores o cualquier lavadora. Entonces, claro, es complicado, eh, Digamos, de, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, si la radio funciona sin, sin conexión eléctrica, claro, es, es técnicamente es, es difícil de explicar. ¿Hemos avanzado en la investigación en el mundo de la transcomunicación o seguimos anclados en el pasado con las mismas teorías? Bueno, la, las teorías siguen en, en gran medida siendo la, la, las, las mismas de siempre, ¿no? Eh, siempre hay, eh, hay muchas, pero hay dos, dos grandes líneas: no unas que eh, las voces provienen del más allá, del, de los muertos, y otras que es la propiamente las que. Esas son las dos grandes. Eh, hay defensores y detractores de las dos, no hay otras, ¿no? hay otras eh, más minoritarias eh, que, bueno, que podríamos citar, podríamos bueno, por ejemplo. Que el, el, las impregnaciones, que se que las voces se registren en lugares porque quedan ahí. Yo no soy muy partidario de, estas, de esta teoría, ¿no? Eh, sobre todo porque acústicamente es imposible, ¿no? Tendría que ser de otra manera, ¿no? Pero acústicamente es imposible que una voz quede registrada en un recinto diez minutos después de, de, de que haya ocurrido. O sea... Eh, avanzarse sí, pues se han avanzado Porque ha avanzado la tecnología Entonces eh, Estas cosas que te decía hoy la, hoy la informática da unas posibilidades Que antes no daba. También da herramientas que a veces Se utilizan mal Por ejemplo, hay, hay gente Yo lo he visto Que eh, escucha una psicofonía Súper débil, o lo que cree que es una psicofonía La superamplifica amplifica Y claro, Algo lo escucharás, pero eso es una voz deformada, ¿no? No, no no se puede no se puede amplificar digitalmente porque pierde calidad. O sea, cuando amplificas digitalmente, pierdes calidad. Entonces, pues eh, y eso hace confundirte con, con lo cual. ese es, sería una de las pegas, pero la tecnología, eh, el, el avance de la tecnología, sobre todo la tecnología informática, pues ha, yo creo que ha aportado muchísimo en los últimos años, sobre todo al estudio, al análisis de, la, de las voces. ¿Crees que tiene alguna utilidad más allá lo de grabar voces? ¿Alguna utilidad que vaya más allá del propio hecho de grabar las voces? o sea, hay alguna utilidad, ¿Tiene alguna utilidad social? ¿Sirve para algo? Hombre, eh, aquí en España eh, no es habitual, pero en muchos otros países eh, es, es habitual que eh, personas en duelo utilicen estos métodos como, como una, una forma de contactar con sus seres queridos y fallecidos y es, eh, es bastante frecuente en por ejemplo en, en, en Francia existió la, la asociación Infinitud cuando salió los libros salieron los libros de Monique Simonet en la que contaba su contacto con, con su nieto fallecido y eso motivó un un, un, un, un, un montón de personas en montones muchas muchísimas personas Infinitud va a tener 1.700 seguidores eh, asociados eh, muchas personas se dedicarán a experimentar con una simple grabadora con el fin de pensar con sus seres queridos fallecidos y, y obtener así un duelo, eh, un alivio al duelo. En Brasil también hay muchísimas eh, asociaciones de este tipo, en Alemania, en Italia, aquí en España nunca se intentó alguna vez hacer una, pero no, no cuajó, ¿no?, eh, Claro, es, es eh, por ahí una de las finalidades, digamos, más sociales que pueden tener el fenómeno de la transcomunicación. Eh, luego, aquí en, en España la, la mayoría de las personas pues, se dedican a, a, a eh, experimentar sobre el fenómeno y obviamente a, a buscar una respuesta ¿no? Una respuesta satisfactoria a todo esto. ¿En qué proyectos estás actualmente inmerso, tanto en lo relacionado con la transcomunicación como en general en el misterio? Hombre, eh, lo que estoy trabajando, mira, hoy mismo hoy mismo se estrena un programa en la televisión de Galicia, en la que pues, yo soy el, uno de los guionistas. ¿no? Eh, eso en, en divulgación, relacionado con la divulgación, se va a llamar Milenio, como un mítico programa que había en la radio gallega en la, en la divulgación también, eh, pues yo soy parte de la editorial Sidonia, que es una, una línea importante de, de libros, relacionados con estas temáticas. En la experimentación, pues estoy eh, planificando cosas, eh, algunos para, para, entre otras cosas, ese experimento que, que te comentaba, un experimento de control. Hay otro experimento que me gustaría que se reprodujera, que es el que, el que habla Tinecio Darnell, de, los, de las grabaciones a doble ciego, están en sus libros, en las que él no, solo, él no escuchaba ni siquiera la pregunta y ponía una, una automatización para que la, las grabadoras funcionaran solas. Ese es otro experimento que me gustaría eh, reproducir, porque siempre, insisto, es muy bueno que, que, aunque sean experimentos que no sean novedosos, que se reproduzcan, para porque unos eh, quitan o dan fuerza a los otros. ¿no? El que se reproduzca un mismo experimento, los resultados pueden, pueden ser muy esclarecedores. Y hay algún otro experimento también relacionado con la Ouija, en condiciones de control también. ...que me gustaría hacer... ¿Algún libro, un proyecto? El libro, sí... ...tenía ganas de, de, de escribir una... ...una segunda parte del... ...del Voces del Más Allá... ...centrado en algo... Eh, ...más práctico... ...me gustaría hablar algo... ...algunas cosas... ...sobre todo algunas pautas... ...de cómo funcionan las... ...las grabadoras... ...y cómo... ...y qué precauciones debería... ...creo que deberían tomarse... Eh, ...sobre todo que ahora hay un boom... ...de, de grabaciones en el exterior... ¿no? en lugares abandonados y demás yo no soy partidario, pero bueno, entiendo que, que puede interesar o puede, o puede traer, pero bueno, creo que exige más precauciones ¿no? cuando, cuando se sale a, a grabar a un lugar que no conoces Carlos, si alguien quiere saber de tu trabajo ponerse en contacto contigo, ¿tienes algún blog, alguna página de Facebook alguna manera de contacto? Sí, te, tengo, tengo un blog relacionado con el tema que estamos hablando, que es las voces del más blogspot.com Ahí hay algunas cosillas eh, más más eh, técnicas eh, relacionadas con el tema de la transcomunicación. Hay una entrevista a Daniel Niculá, del que hablamos antes, eh, sobre análisis de, de voces e imágenes. Y luego tengo una cuenta de, de Facebook y, y un correo electrónico, es carlos carlosgfernández.es. Pues Carlos, eh, hemos llegado al final de esta entrevista, quisiera agradecerte que hayas dispuesto de tu tiempo para poder en, eh, entrevistarte, comunicarte y divulgar y contestar a todas las preguntas que te he realizado, espero que te lo hayas pasado bien y, y nos vemos en otra gracias. ocasión, espero contar contigo y que te sonría la vida. Muchas gracias cuando quieras, cuando quieras que hablamos nuevamente. Adiós. Muchas gracias por invitarme. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad